En África Fundación Sur somos conscientes del inmenso impacto personal, social y global que procede de la comunicación de los medios. La comunicación en todas sus formas contiene un potencial formidable para educar, informar y transformar a las personas y a la sociedad. La comunicación constituye la forma más transformadora para fortalecer los valores de una sociedad solidaria y para potenciar un desarrollo sostenible para todo el planeta. La gran mayoría de la información que hoy consumimos está generada por una pequeña concentración de multinacionales cuya motivación es la consecución de sus intereses particulares, los cuales en numerosas ocasiones son contrarios a los de la mayoría. Es por ello que se necesitan medios de información, educación y formación que fomenten una comunicación objetiva, veraz, ética y transformadora en favor de todos. Los pueblos más marginados como los del hemisferio sur y en particular los del continente africano necesitan colaboradores que comuniquen y den a conocer la inmensa riqueza cultural, social, histórica y natural de los pueblos africanos. El conocimiento mutuo es el mejor medio para potenciar unas relaciones más solidarias y una colaboración realmente transformadora. Manos Unidas ha definido el trabajo de información y educación sobre la realidad y las culturas de los pueblos africanos que realiza la Fundación Sur como una comunicación transformadora en favor de África. Así ha seleccionado los programas de radio que llevamos realizando desde hace más de 23 años como un ejemplo de comunicación transformadora para presentarlos en un evento de nivel internacional organizado por la Confederación de ONGs Católicas del Mundo por la Justicia, este compromiso de información, educación y formación sobre África han querido destacar nuestros dos programas de radio semanales, Africanía y la Otra Cara de África, y nuestra colaboración informativa semanal con el programa África Hoy de Radio Exterior de España en Radio Televisión Española, los cuales, según los indicadores, consiguen un impacto muy considerable en la promoción de una mayor solidaridad y desarrollo sostenible para todos. Oye, oye, oye.